en este tutorial vamos a ver cómo podemos generar una paleta de armónicos usando el modelo hsb para eso voy a crear un archivo nuevo con 900 píxeles de ancho y 300 de altura voy a seccionar este archivo cada 300 píxeles para poder tener cuadrados y así generar las muestras en primer término voy a generar una máscara para pintar aquí con la primera muestra entonces hemos dicho que voy a usar el modelo HSB para eso voy a elegir en primer término jugar con distintos tintes y voy a partir del color cuyo código es 13 grados 84% y 95% un color arbitrario bien entonces eh, con este naranja le voy a dar a aceptar y voy a pintar mi primera muestra voy a enmascarar a continuación y voy a elegir una segunda muestra modificando este valor hasta el color que a mí me guste por ejemplo ahí voy a seleccionar le voy a dar a aceptar y voy a pintar con este armónico luego voy a enmascarar nuevamente voy a seguir dejando constante saturación y brillo o valor y me voy a mover para seleccionar otro color bien muy bien ahí entonces tengo una paleta de colores que son armónicos por brillo y saturación Entonces he designado la capa con esos dos eh, nombres que son los que me están definiendo esta armonía. Voy a generar una nueva capa con fondo blanco, le voy a dar a aceptar. Y aquí me voy a quedar con este primer color para pintar una primera muestra. Y ahora voy a jugar con la saturación, es decir, voy a dejar constante el tinte y el brillo o valor y me voy a mover a lo largo de la saturación modificando aquí el valor de saturación va variando el color que obtengo y si vuelvo a enmascarar y vuelvo a modificar la saturación Tengo ahora una paleta de armónicos en los que lo que he variado, he dejado constante el, tint, el tinte y he variado. He dejado constante el tinte y el valor y he variado la saturación. Muy bien, ahora voy a crear otra capa, también con fondo blanco, le voy a dar a aceptar y voy a repetir el proceso, en este caso vuelvo al selector de colores, voy a elegir un color que sea de mi agrado, tanto en saturación como en, en tinte, bien, por ejemplo, acá un color muy saturado, bien, voy a darle a aceptar, con esto voy a pintar mi primera muestra y ahora lo que voy a estar variando en el selector de colores va a ser el valor o brillo entonces ahí le estoy restando valor o brillo, le voy a dar a aceptar voy a definir mi siguiente parche o máscara y voy a seguir modificando este valor de este modo entonces tengo en esta capa la armonía en la que he variado el valor y tengo constante el tinte y la saturación en la anterior habíamos dejado constante el tinte y el brillo de este modo entonces tenemos nuestras paletas de armonía